Bueno chicos, antes de empezar con el video Quería decirles que me siguieran en Twitter Ya que a veces pongo cosas ahí rejolinas O pongo cosas informativas sobre algún video Cualquier otra cosa Y también de paso que me sigan por ahí en Instagram Y también está abajo en la descripción todas las dos están abajo en la descripción Y por ahí sí, esta es mi cara, esa es mi cara, esta es mi cara sensual Muchos dicen que por qué no muestro mi cara Pero básicamente los, videos, los primeros videos que yo subo He mostrado mi cara, o sea, los primeros videos que yo subí Y pues nada chicos, sin nada más que decir Síganme en estas dos redes sociales para que seamos una más grande familia Y empezamos ahora sí con el video no sé por qué hago esa voz de subnormal, pero da igual. Hola chicos, yo soy Skips y bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos en un nuevo video más de Geometry Dash y hoy vamos a ver un nivel el cual hacer punch se le fue. Por completo la cabeza, o sea No entiendo, bueno, si es un nivelazo O sea, es un nivelazo que te cagas, o sea O sea, tú lo ves, tú entras a ese nivel Y te cagas, o sea, te cagas encima en el, en, en el pantalón En serio, no va a ser ah, Me caigo ya, entonces Vamos a ir, vamos a ir directamente allá, vale Acá lo tengo, Master Game Copiable, vamos a ver, acá todo normal Vale, todo normal, 25.000 Objetos, vale, pero 25.000 objetos No de bloques, no de cosas No de nada de eso, sino que 25.000 triggers y toda esta cosa, o sea, lo de move, lo de pulse, lo de toda esa mierda, los triggers estos, vean esto, o sea, es que van a flipar como yo, o sea, vean, vean cómo es, vea cómo está hecho, vea cómo está hecho. Y lo puro es que tiene códigos, o sea, si tú eh, hiciste un checkpoint y si tú introduces, mira, mira, te lo voy a explicar, ¿vale? Acá empieza, vale. Entonces tú tienes que introducir el, acá en estas cositas el número, vale. Acá no me funciona porque yo estoy en el monitor, pero tienes que introducir a donde hiciste el checkpoint y te manda directamente a esa parte, o sea, puto amo el ser punch, puto amo, o sea, vean, vean esto, o sea, vean esto, vean esto, vean esto o sea. No creo que los 25.000 objetos sean de bloques y esas cosas, ¿vale? Creo que van, bueno, son más de... De triggers y todo esto. Es que es que vean, es que vean, esto es una locura. Miren esto. Esto es una pinche locura, vean. Ve, es que vean esto, what the fuck, creo que esto es el final. Pero, vea, esto es una locura. Este se le fue por completo. Se le fue... Y acá, acá ya, vea, Y acá solo, sin, solo tiene que poner po, po, po, poquitos. O sea, vean, ni siquiera pone acá. Ni siquiera pone acá, miren. Ya en el final pone... Y es un nivel XL, creo que es XL o largo, no me acuerdo Long, vean, solo tiene que poner esto por acá, esto un pulse por acá y ya Nada más, nada más, o sea, Ser Punch es el putísimo amo, o sea, este este men Vean, es que, miren, miren esto, acá creo que están todos los códigos, ¿vale? Creo, creo, no sé, sí, pero no, no sé qué es esto, no sé qué es esto sinceramente Pero vean, estos triggers, todos tienen que, vean, es que todos van con algo, o sea, miren, miren esto Pulse, toda esa mierda, Ser Punch, ¿verdad? Es Putísimo amo, ¿vale? Es un putísimo amo No sé cómo hará, no, cómo hará para hacer esto, pero Increíble, vean esto, vean estos. Y es que, de ¿verdad? Es increíble, vean esto Es que miren esto, miren esto Miren esto, me cago en la puta miren. ver, Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios, Dios Así que, pues, nada, vamos a darle Una pequeña probadita, ¿vale? Creo, así, ah, sí, con este se pasa con este A ah, ver, vamos a subirle un poquito, ¿vale? Ah, no, no, no, no, da igual, da igual, da igual Miren, es que vean esto, es que, es que está bien hecho esto O sea, ¿cómo lo hace Ser Punch? ¿Cómo lo hace? Dame un hijo, por favor ¿Eh? ¿Qué? No, es... Eh, nada, nada, no dije nada Y, pues nada, vean, vean esto, Voy a enseñarles un poquito, ¿vale? De Cómo es la mo movida de este juego, ¿vale? No estoy haciendo el video en 2.0 Porque no tengo ganas, además... Pues sí, no, no, no estoy vendado Ni esa mierda, y me da, me da, me da pereza y, y, y las cosas, cosas de youtuber, ¿vale? Pero, te seguro que mañana Hay un video y después hay un directo ¿Vale, chicos? va ¿vale? Hay un directo con una persona Muy especial, ¿vale? Y pues nada Vamos a, a ver qué es lo que pasa acá Y ahora, miren, acá se mueve así y con esto Lo cambia, listo, listo, con, con el, o sea Con la barra, con la flecha, mejor dicho Ya, miren, esto va así, esto va así, o sea Miren, o sea, es que esto está bien hecho No, lo siguiente, a ver, no sé cómo hizo esto Este men, o sea, vean esto, vean esto o sea es que uno uh, no no, no uf, casi pierdo. A ver, no quiero perder porque es que después me toca empezar otra vez desde el inicio y toda esa mierda vale acá toca hablar con este men yo ya lo había jugado anteriormente vale pues que, new quits eh, a ver vamos a ir para allá donde nos marca la cosita verde porque voy para abajo a ver ahí, ahí, ahí, ahí acá hay una puerta que después se abre vale se abre esta puerta voy a enseñarles un poquito el juego y abajo en la descripción está la ID para que vayan y jueguen a este nivel, ¿vale? Que es súper épico este nivel. Acá también toca ir, pero toca hacer un montón de cosas, ¿vale? Creo que esta cosa no... No, no, no, corre, corre, corre. Que no, no te carié, no Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, toca hablar con este men. Hola, hola, hola, hola, hola, bate a la verga. Y vamos, bajamos, bajamos, bajamos, bajamos. Y creo que es por abajo, creo. Mmm, toca hablar con estos men. No, no, no, no, nada. A ver, vamos a irnos por acá ahora. Bien, bien, bien, bien, por acá. Y, a ver. Ahora, vamos a hacer esto acá. Y, y, y creo que por acá toca coger por una. Eh, si salgo, si logro salir de aquí, bien. Toca coger por una cosita. Esto, esta cosita, toca cogerla. Seven. Y listo. Miren, acá me dan el número abajo. Me dieron el número abajo y que ese número tengo que introducirlo al inicio, ¿vale? Para cuando me quiera salir del nivel y todo eso, ¿vale? Vale, y, y creo... Ah, no, no, no, tengo que correr por allá A ver, no, me estoy componiendo un poquito de esto, ¿vale? Me estoy componiendo un poquito Y pues nada, chicos, abajo en la, abajo en la descripción o ¿no? si no, al final del video Estaba apareciendo eh, lo que sería una tarjetita bueno, una, una ventanita por un video, ¿vale? Pues el video... ¿Por dónde coño cojo? ¿Por dónde, por dónde cojo? O sea... WTF, una ventanita, ¿vale? La cual eh, llevará a, lo llevará a un video, ¿vale? Y es el video que subí hace tres horas, ¿vale, chicos? Y la verdad es que no sé si YouTube va mal, pero no, no lo publicó, pero que les recomiendo que lo hayan y lo vean porque está bastante épico. Creo que es por acá, ¿vale? Creo que es por acá. No, que no me dé ese bicho, que no me dé ese bicho, que no me des. Ese... ¡Corre, corre, corre, corre! No seas mamón, no seas mamón, me quito una vida. Me quito una vida y eh, no sé qué más tengo que hacer por acá, ¿vale? No sé qué más toca eh... A tomar por culo, ya está Bien, y quiero, quiero enseñarles que de verdad si se, se guarda, ¿vale? Acá ponemos acá esto Y ponemos acá Uno, dos, listo Y acá ponemos el 6. Vieran que sí me lo guarda o sea, vamos a ver Acá hay uno porque uno lo guarda después, o sea, yo ya lo había jugado Y uno lo guarda después, ¿vale? Pero vean eso, o sea, vean eso Espero en un segundo, ¿vale? Espero en un segundo que esta mierda inicie Y ahora que no se le transporta ya, ya no tiene ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Me cago en todo, chaval! O sea, what the fuck. Ver... ¡Ah, amigo mío! ¡Tengo que ir por acá abajo! A ver, si... No, no lo estoy poniendo la música porque... No sé, no se me es interesante esta música Es como cualquier música ahí, así que... Si po... No, no, no, no, no, no Eso no me puede matar, eso no me puede dar Eso no me puede matar Eso... ¡No me puede matar, coño! No, no, corre, corre, corre, corre Por abajo, por abajo, coño me quito dos corazones, es que, y me quita dos corazones Es que, soy en serio bicho asqueroso A ver, vamos a irnos por acá, a ver que Por acá Si lo logro coger por ahí, vale, vale, vale Bien, bien, bien, si lo logro coger por acá, vale Vale, bien Ahí, por ahí, por ahí, por ahí Vamos, vamos, y ahora que toca hacer ¿Vale? Ahora qué es lo que toca hacer Eh Amigo mío, esto, esto, abre esto Pero esto toca traer algo para Porque si no se cierra, ¿vale? Pero creo que Toca traer un bicho de estos, ¿vale? Eh, no estoy seguro, ¿vale? Eh, no estoy seguro porque nunca he jugado esto Solo lo vi en un video, pero no lo vi completo O sea, vi un video de ser punch Pero no lo vi completo, esto no se mueve Seguramente se tiene que mover alguna cosita de estas porque, no sé, me, me lo vuelo, me lo vuelo A ver, me ha quitado dos corazones ese bicho asqueroso Y no sé por qué me dejé quitar dos corazones, vale, vamos por acá, vamos por acá Bien, por acá, vale, eh, eso, esto toca llevárnoslos Esto me recuerdo que esto toca llevarnos, que esto se, se mueve más que... Seguro que mis visitas no, vale A ver, vamos por abajo, vamos por abajo, vamos por abajo, por, por, por abajo, por abajo por, por, por ahí, se va, se va, se va, se va, coña, se va Se va, se va, ahora toca cogerlo por, por acá abajo, a ver Necesito de cogerlo, se escucha muy mal Pero bueno, vamos a Esto, bien, bien, eh A ver, bien, eh Ah, amigo mío, por acá Es que, es que, verdad, este juego Este juego, este juego, minijuego Me cago en todo, eh, listo, ya, se, ya lo moví Ahora toca, es que esto es un encarte Es que esto es un pedazo de encarte de mierda No puede ser, bueno chicos, lo, lo que le iba a decir Es que quería traer un 2.0, pero mm, Por eh, obvias razones Que ya las expliqué uh, anteriormente Pues, eh, no lo traje en 2.0, así que Espero verdad que así si les esté gustando Estoy dando una pequeña media guía Y creo que esto, eh, media guía, ¿vale? Porque, media, ah, me cago, porque mucha gente no no han conocido este juego, no lo han jugado. O sea, este minijuego, mejor dicho. Ah, amigo mío, ya, no sé por... ya sé por qué no se mueve. Porque no toca sacarlo del pasillo este oscurito, vale. Vale, lo pilla, lo... ahora lo pilla, ahora voy pillando todo. Me cago en todo, que esto es más difícil de controlar. O sea, ah, mierda. Ahí, vámonos derecho, vámonos derecho, corre, corre, corre, bitch. Corre, bitch. Vale, bien, bien, bien. Solo espero que esté... Co... Ah, por abajo, por abajo. Yo dije, ¿cómo, ahora cómo hago eso? Pero no. Esto va por abajo, vale. Y ahora toca hacerlo por acá arriba. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, Que no se vuelva. Uf, pensé, ¿dónde? Yo dije donde esa cosa se vuelva. No sé qué voy a hacer. A ver. Eh, solo quiero por acá. Y eh, bien. Esto toca seguirlo derecho, ¿vale? Eh, ahora nos subimos. Y vamos a mandarlo por abajo, ¿vale? Eh, por abajo, por abajo. ¿eh? Por abajo. da ¡No! Por abajo, eh. Por abajo, eso es. Una pequeña empujadita ahí, ¿vale? Eh, don't forget to save. A ver, a ver, a ver. Ahorita, ahorita guardamos la, la esta. Y si quieren lo continúo después, pero en 2.0, ¿vale? Si ustedes dejan muy like, muchos liquecitos, ¿vale? Lo, lo continuaré después, pero en 2.0. Porque así en, en sin 2.0, lo cero, te deje gracia. Así que, bueno, hoy no quiero hacer 2.0, básicamente. Ahora se pone esto acá. Y ya. Fin de la historia. Y por acá, voy, voy, voy a ponerlo ahí. Voy a pasar a la otra parte, ¿vale? y No, no te vayas, no te vayas cabrón No te vayas, me cago en todo el troll de mierda ese Me cago en el troll de troco de mierda ese ¿Vale? No, porque se fue Es que es gilipollas, es que es subnormal Es que es subnormal, a ver Vamos a bajar, vamos a bajar Vamos. Eh, digo bajar, un minuto left ¿Qué? No, en serio, eso se le queda No, no, en serio, en serio Esto tiene, no, no sabía que esto tenía contador Lol, what the fuck, a ver, vamos a subir vamos a... Dime que eso alcanza a subir todo, bien, bien, bien Bien, bien, bien, bien Bien, bien, bien, bien, ahora vamos a mandarlo Para allá, para allá, para allá, para allá. Eso, bien, ahora no la cagues Acá, please, vale, bien Acá toca, es que esta mierda se mueve mucho Y no entiendo por qué se mueve, a ver, ya, ya Dejamos el acento italiano para que fui. Ah, no, ese es un acento francés. Yo soy gilipollas, soy subnormal también. A ver, da igual, da igual, da igual, da igual. Eh, y ahora.. Un poquito. No la... Me cago en todo A tomar por culo, ya está Dejo esta cosa acá chicos, espero verdad que les haya gustado El video, un poco entretenido ahí Si hubiera sido 2.0 hubiera sido mejor, pero no Al final no lo quise hacer en 2.0 chicos Y espero que me perdonen eso Y si deja muchos likecitos lo intentaré Lo intentaré luego, pero eh, ya en 2.0 obviamente Y pues nada chicos, espero que les haya gustado el video Ya se lo olviden dejar un likecito en este video Y nos vemos Hasta la próxima chicos, adiós